es una región de 11, 12 millones de consumidores de alto poder adquisitivo y fue también que ahora se está trabajando en un centro de distribución logística en la ciudad de Curitiba, hecho por empresarios y la confederación eh, para tener un lugar y distribuir directamente los productos de la zona. Bien, ¿se llevó algún acuerdo con las empresas de la provincia? ¿Qué es lo que van a exportar? Nosotros llevamos eh, pasas de uva, pistacho, eh, aceite de oliva y aceituna. Y hubo también algunos empresarios que fueron a la de negocio de forma individual, no me acuerdo ahora qué empresas son, pero en total entre las empresas que nosotros representamos y los que fueron eh, por sus propios medios, han habido nueve empresas en eh, en Curitiba, que vuelvo a insistir a pesar que las condiciones hoy no son las mejores con respecto a la rentabilidad eh, las exportaciones por como está el dólar oficial, malos impuestos, pero sí estamos eh, armando un camino que servirá para en el corto plazo tener la posibilidad de sacar productos de la región. En Brasil. ¿no? La idea es que el valor agregado quede en la provincia, se exporte el producto terminado, ya envasado y se vaya a un centro de distribución que le va a vender a las cadenas de supermercados que hay en la región sur de Brasil, que es el estado de Paraná y Santa Catarina. Bien. ¿Y qué volumen de exportaciones calculan, Dino? Mira, el volumen va a depender de cómo evoluciona el mercado, pero es, hay un solo supermercado que tiene 60 sucursales, para darte una idea. O sea, el volumen, o sea, cliente, mercado hay, clientela hay, hay que verse dos, dos cosas, calidad y precio, para poder entrar. Si nosotros logramos ese, ese conjunto de, de requisitos, vamos a poder entrar, porque más Brasil... Tiene requisitos que son parecidos a los argentinos en cuanto al el, el código alimentario y el, y el empaque, al código de barra. Entonces es más fácil eh, preparar un producto para Brasil que para alguna otra destino del mundo. ¿no?